sector. En los piantini. En los piantini. Señores, sí. los piantini, no está llegando agua. Miren qué llamada de los piantini. Por suerte que la basura que había, eh, parece que la recogieron porque no me ha vuelto a llamar más de los piantini. Bueno, entonces eh, sigue, eh, eh, eh, ya llegó el doctor Peralta, ahorita vamos a hablar un poco de eso, eh, del asunto de los contagiados y los muertos de coronavirus. Eh, insólito Muy sospechoso Se robaron 37 millones de pesos Que iban destinados a la logística De las elecciones de la Junta Electoral de Santiago Muy sospechoso Y eso huele a sabotaje Yo Ya los delegados Internacionales y observadores De estas elecciones Comenzaron a llegar al país se reunieron hoy con el presidente de la república. Eh, yo le diría a esos sectores gubernamentales que no inventaran con, con, con, con una diablura que puede conducir este país a una desgracia. Señores, eh, eh, a la contienda electoral se va a ganar o se va a perder, pero usted no puede a base de triquiñuela y de vainas. Querer mantenerse en el poder porque Le va a ir peor Le va a ir peor Balaguer Intentó en el 78 Utilizando todos los recursos Habido y por haber Utilizando la guardia Utilizando el ejército Y no pudo quedarse O sea en una crisis En situaciones peores De modo que, que Danilo va a salir muy mal parado Sin inventa. Eh, eh, con un pueblo que está al acecho Y que quiere realmente Que ese grupo Que Ya tiene cansado A este pueblo Siga cometiendo demanes, Yo como ellos Y lo he dicho ya en varias ocasiones Tratar De quedarse por la mala Le es imposible No hay condiciones para eso Sería catastrófico Tratar de infundir miedo de hacer un lío sería peor. De modo que yo como ellos... Buena tarde. Buena. Buena. Hombre, eh, dijo un pele de de allá de la capital dije, que ellos lo van a declarar como ganador a, a, a Gonzalo. Eso eh. son a ganar que pase lo que pase. ¿Tú sabes por qué? Dije, que ellos van a hacer esa trampa. Yo están en eso. Yo están en esa vuelta. Esos son, no eso son babosuras de ellos Eso no es así tampoco Pero eh, el, el pueblo está vigilante El pueblo está vigilante Porque aquí lo que puede haber un maldito lío Un maldito rebú Que los mayores Mira ahí salió en el Miami Herald Un escrito sobre la corrupción De, de Gonzalo Haciendo varias Adendas De varias obras que la ley establece, la ley establece que tú no puedes, si una obra está presupuestada que se va a hacer en mil millones de pesos, y hay que, porque un material se puso caro, porque apareció esto nuevo, y tú le vas a hacer una adenda a ese presupuesto, eso no puede pasar de 25%. De 25% si pasa del 25%, hay que licitar de nuevo. Y ahí hay cosas donde aparece un 200% y un 300% más cara. Una obra que iba a salir en mil millones, esto aparece entre mil millones. Es una corrupción lo que pasa que el gobierno tiene una justicia y un, y un, y un ministerio público totalmente secuestrado. En cualquier país de verdad, es, y eso está en mi, en, en, en, en, en, en mi amigera, hablando de eso. Y Guido Gómez Mazara presentó una documentación que son irrefutables. O sea, estamos hablando de que, supóngase ustedes que este hombre por un azar de la vida ganara la presidencia. O sea, tendré, tendré un, un violador de la ley. Eso, eso no puede ser posible. Porque eso nos crearía un lío a nosotros de marca mayor y nos llevaría como sociedad al colapso. Tan sencillo como eso eh, Bueno y Las cosas de Danilo Medina Ayer apoyando a Rafael Paz El candidato a senador De la capital Y que sería un lujo para la capital Que ese tipo sea senador Un lujo es Faride Un lujo para la capital Que Faride sea la senadora Que ha demostrado valentía Que ha demostrado sabiduría, que ha demostrado firmeza en sus posiciones y que ha defendido al pueblo de la capital y al país. Y que es una joven que tiene claridad. Eso sí es un lujo para los capitaleños. Yo no voto por ella porque no me corresponde. ¿Tú me entiendes? Si tuviera que votar por ella, ese sí es un lujo. Pero Danilo, eh, eh, lógicamente... Quiere el control del Senado, que es lo único, ya, ya admitió que, que no, no gana, que el control del Senado, ahí lo tengo yo, el control del Senado. Y ahora me mandaron, pero no me va a dar tiempo a presentar un video, donde en varios sitios, en las últimas horas, que han ido los peledeístas, le están vociferando desde la calle, se van, se van, no le están haciendo el coro. Eso es muy grave. No le están haciendo el coro, de modo que... Vamos a esperar señores ¿cierto? Porque el país no se va a acabar el 5 de julio El país va a seguir y es de todo Y otros han ganado Y le han entregado Entonces por qué quiere hacer un lío Por qué quiere llevar este país a desgracia Porque eso es una herencia de, de ese grupo PLD Este país es una herencia de ellos Vamos a dejarlo ahí para que hablemos un poco de salud Que esto se está poniendo feo Esto se está poniendo feo Con este coronavirus y el gobierno ha fracasado en eso. Total fracaso en eso. Mira, tú viste los ancianitos. Ya van 10 ancianos que se han muerto de coronavirus. En un asilo de ancianos. 10 ancianos. En la cárcel también está inundado eso. O sea, el gobierno ha fracasado. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a parar esa pandemia, lo que ha estado en politiquería, politiqueando y tratando de sacar capital electoral, en vez de dedicarse a resolver eso. Y ahora tenemos un país con una amenaza que uno no sabe hasta dónde tú pudiera llegar. Pero bien, el doctor Peralta le va a ampliar esto después de la pausa. Adelante, señor director. <música>